Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller Mira, hoy te presento a otra de mis caprichosas En esta ocasión es caprichosa mini Solo mide 14 centímetros, pero es una monada A mí me gusta mucho, la verdad eh, Lleva unos pololillos y, y un vestidito La verdad es que lo encuentro que es simpático y, y gracioso eh, Le he puesto el lacito que tanto me gusta Y bueno, pues hoy es pelirroja eh, es pequeñita y la verdad es que eh, ha sido un poco elaborado el darle forma Porque son piezas súper pequeñitas y las he rellenado todas Me apetecía hacer una caprichosa así de pequeña Y bueno, pues si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo Primero que vamos a hacer va a ser hacer nuestra caprichosa Mirad qué cosa más pequeña De verdad que es súper súper pequeñita es muy chiquitita, por eso es una mini. <ríe> Porque que, mirad lo que son los racitos. Es de verdad, es tan pequeñita, tan pequeñita, que me ha costado bastante darle la vuelta. Eh, lo he conseguido con las pinzas de, de depilar las cejas. Con eso he conseguido darle la vuelta. De, cosemos el cuello y dejamos abierta la parte de aquí abajo. Damos toda la vuelta y aquí, aquí, hacemos un remate. Las piernecillas se cosen igual, solo que se deja un poquito de margen de costura. Y van, a mí me gusta en esta posición, pero vamos, si os gusta así, la podéis poner como, como mejor os parezca. Y bueno, es que fijaros lo que es la cabecita, es que no es nada. ¿Vale? Esto es caprichosa. Eh, me falta el bracito. Es que es, de verdad, que es súper, súper mini. Mirad, estas son las piezas de nuestra caprichosa mini Bien, pues vamos a empezar con nuestra caprichosa mini Vamos a empezar a darle forma eh, No os asustéis <ríe> Me ha dado un corte, pero ya sabéis que yo tengo problemas con la coagulación de la sangre Y tengo que cubrirlo, si no lo ensucio todo No es eh, mucho, pero sí que es un poco feo para estar trabajando aquí Mirad, yo eh, ya he empezado con... Con nuestra caprichosa mini he empezado a vestirla. Es tan sumamente pequeña que eh, he decidido ir adelantando pasos. Mirad, este es el pantaloncillo. Ya un pololillo que le vamos a poner. Eh, lo que he hecho ha sido unir el cuerpo. Ya os expliqué cómo, cómo se hacía. Eh, simplemente pues dar unos puntos cogiendo la cabeza. La parte de arriba es lo más durito que tenemos que tener. No hace falta rellenarla mucho. Y bueno, las piernecillas ya os dije que podéis ponerlas de esta forma o de esta, como más os guste a vosotras a mí me gusta así porque así es como es caprichosa bien, pues el pantalón eh, ya sabemos cómo se pone una parte en el tejido después se pone la siguiente, se marcan por ambos lados y se cose primero la zona redondeada después la zona de debajo de o bastilla y luego ya se da la forma completa a todo eh, yo tengo aquí una marca por donde lo voy a doblar es que ya os digo que es súper súper pequeñito por aquí lo que he decidido es con unos con unas hebras de, de, punto de, de hilo de, de bordar a punto de cruz le voy a hacer lo que es una lazada porque de verdad que es que ni siquiera lo podría meter en la máquina. Ya sabéis que cuando yo termino de hacer mis trabajos es cuando le meto mi super plancha y, y le quito todas las, las marcas de bolígrafo. Vamos a utilizar... Mira, yo tenía este hilo marrón que le va con toda la combinación de, de colores que he decidido, que es el 360. Lo que voy a hacer va a ser cogerme una hebra grandota con todos sus cabos, porque no le voy a quitar nada. Os recuerdo que este tipo de, de madejas traen 6 cabos. Y bueno, pues como lo que quiero es darle, como si fuese una lazada, pero hasta las... Las cintas más delgadas me parecen muy gruesas para, para caprichosa. Pues bueno, vamos a hacerlo así y ya está. A ver qué tal nos sale. Vamos a buscar el centro. Y eh, más o menos como a un centímetro vamos a, a empezar a ir pasando nuestra aguja. Es una aguja de punta roma de la que utilizamos para coser la lana. A mí es la que más me gusta para hacer este tipo de, de trabajos porque no rompe la tela y como tiene un ojo muy grande, pues como en este caso podemos meterle o lana o cinta así en plan gordito. Bueno, yo voy a calcular más o menos un trozo y vamos a hacer las dos. De verdad que las cosas pequeñitas se trabajan muy mal, porque no tenemos margen para poder movernos. Pero la verdad es que quedan súper bonitas. Pues a ver esta caprichosa mini, si os gusta tanto como sus hermanas mayores. La verdad es que es una colección que está gustando muchísimo. Y hasta ahora todas las que hemos ido sacando las estáis haciendo. Y os lo agradezco un montón. Porque es muy bonito cuando alguien presenta un trabajo y, y gusta. Y bueno, pues vemos que las compañeras también lo hacen. Pues ya que tenemos hecho... Esta parte de aquí voy a hacer igual, voy a cortar y voy a hacer la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo, vamos a coger justo aquí en el centro, vamos a meter nuestra aguja y vamos a hacer aquí nuestra como si fuese una cinta para, para sujetarla podéis poner una goma pero ya os digo que es que es tan pequeñita que yo creo que nos vamos a complicar menos si lo hacemos así nos va a resultar un poquito más fácil Mirad, vamos a meterle las piernecillas y ahora solo vamos a atarla. Como es tan pequeña, yo me voy a ayudar de un par de alfileres para que no se me mueva de su sitio. La voy a clavar aquí y ahora ya sí que puedo tirar y hacerle el lazo. Vamos a hacerle un nudito porque este tipo de hilo resbala. Si no tenéis este hilo, también os sirve hilo de crochet o, o hilo de bordar de, del que es un poquito más grueso. También os vale. Ya os digo que es que yo las cintas que tengo, aunque son muy delgadas, me resultan muy grandes para una pieza tan pequeñita como es esta. Y ahora que lo tenemos apretado yo le voy a dar otro nudo porque así sé que no se me va a mover. Y ahora ya corto los hilos. Hacemos igual en la piernecilla. Yo se lo voy a poner un poquito así levantado, como si estuviese un poquito, fuese un poquito bombacho. una pinza y me voy a ayudar con ella porque no hay forma es sumamente pequeñito cortamos Bueno, pues ya le tenemos puesto el, el polorillo. Mirad, si es que os digo que es que es tan pequeñita. Bueno, yo también le he hecho ya el vestido. Mirad, el vestido tiene 8 centímetros de alto por 28 de ancho. Yo lo he remallado, le he puesto también una puntilla muy pequeñita de un centímetro y medio. Y lo que hacemos es, una vez que lo tenemos ya remallado, y de las costuras, le hacemos un doblez. El vestido nos tiene que quedar de 5 centímetros más un centímetro y medio de puntilla, pero de, de tejido solamente 5 centímetros. Y lo que vamos a hacer va a ser igual que hemos hecho en la parte de abajo: nos vamos a coger un trocito de, de este hilo y lo vamos a fruncir. Por eso no le he puesto los bracitos. Porque el vestido va por debajo de los brazos Bueno, pues vamos a cogernos la mitad Y tampoco mucho, como a medio centímetro más o menos Vamos a pasarle un pespunte No Este nos va a costar un poquito más porque el tejido es más grueso Que el que hemos utilizado para, para el pololillo Pero vamos a ir con calma y lo vamos a ir pasando ya se lo podemos colocar vamos a sujetarla la parte de atrás donde queramos que vaya y le vamos a poner un alfiler hacia abajo porque si no nos pinchamos, pues es muy pequeñita tiramos y le hacemos el rizo vamos a hacer un nudo Y una lazadita. cortamos y ya tendríamos el vestidillo ahora le vamos a dar le vamos a recoger con los bracitos y yo creo que no va a necesitar ni siquiera coserlo entonces yo creo que solamente con que le demos un, unos puntos sujetando los, los brazos será suficiente Vamos a utilizar hilo normal, doble, pero hilo normal. cogemos una aguja un poquito más larga. Y vamos a ponerlo doble. vamos a dar aquí un par de puntitos vamos a coger un poquito de vestido vamos a subir, veis, se va cayendo por eso os decía que lo vamos a sujetar con la, los brazos Vamos a subirlo un poquito más y ahora vamos a coger vestido, tejido y vamos a salir por este lado también cogiendo el vestido. Cogemos nuestro gran bracito y entramos por la parte de delante cogiendo todo. Cogiendo brazo, tejido de cuerpo, relleno. ¿Veis? Mirad qué mono que queda. Y hacemos igual con este. Vamos a pasar. Y ahora que ya la tenemos montada, tiramos un poquito... Cogemos un poquito la forma Y vamos a afianzarlo aquí Así Miramos que nos quede como nosotras queremos. Ya es que es una monada. Es una verdadera monada. Ya yo le he dibujado aquí una pequeña carita. Ahora con una brocheta, que es muy finita, es que es súper, súper pequeña. No llega ni, pues, ni a 3 milímetros. Con esto le voy a hacer los ojitos. He cogido pintura acrílica negra y blanca. Con la negra voy a, a mojar bien, que tenga bien bien cogido. Soltaré un poquito el exceso de pintura porque ya digo que es que es súper pequeña. Y ponemos. Y hacemos igual en el otro ojito. es como un sello y ahora con el rotulador permanente negro vamos a, a darle forma por donde vemos que se nos ha quedado un poquito no tan redondito realmente lo que hacemos es ir arrastrando la pintura es tan tan pequeña Veis, le vamos dando por donde vemos que le va haciendo falta. Porque a veces eh, no es sumamente plano, plano del todo el filo de la brocheta. nos puede hacer, como en este caso, que por un lado ha cogido más pintura que por otro. Bueno, vamos a dejar secar un poquito. Y mientras tanto, con un lápiz de pastel vamos a hacer aquí la naricita, nada, ya veis, es que es muy poca cosa, un poquito. Y con el lápiz pastel, color rojo creo que es este, número 39, pero vamos, es como un rojito, le vamos a hacer aquí una boquita. Y ahora vamos a coger nuestro lápiz marrón otra vez. Vamos a dibujar aquí una pequeña ceja. Vamos a hacer unas pestañas. y ahora le vamos a aplicar el punto de luz blanco vamos a coger la punta más finita que tengamos si no con un palillo dental o, o con lo que tengáis a manos lo podéis hacer vamos a ponerle una aquí y una aquí y ahora vamos a ponerle un poquito de, de colorete Luego cuando esté bien seca le aplicaré calor y le quitaré todas las marcas de, del bolígrafo. Bueno, pues vamos a dejarla secar. He cogido un trocito de lana, es gordita. La he puesto sobre los cuatro dedos, le he dado como unas 10 vueltas. Y la he atado a la parte de arriba y la he cortado por la parte de abajo. Esto va a ser el pelillo que le vamos a poner a nuestra caprichosa mini. Mirad, así, tal cual, porque es tan pequeña que cualquier cosa que le hagamos va a ser muchísimo. Lo vamos a coger aquí, yo lo voy a hacer en un lateral. Le voy a poner un poquito y aquí le voy a poner el pelillo. Dejamos secar un poquito. Y ahora voy a venirme con nada. Cuatro pelitos aquí. Un poquillo hacia la cara, pero poca cosa. Y aquí igual. Y ahora la parte de atrás. Y ya tendríamos peinada a nuestra pequeña. Es una monada. Qué mona que es. Le vamos a quitar todos los, los hilillos de la silicona. Vamos a cortar aquí un poquito lo que es el largo. Por igualar. Y ahora ya tendríamos a nuestra caprichosa mini prácticamente terminada. Yo le he hecho un lacito uniendo eh, dos cintas de cristal que yo le llamo de cristal y le he hecho un lazo con los dos colorines y esto se lo voy a poner aquí cuando consiga hacerle una medida que vaya con ella yo creo que así es suficiente le voy a cortar todo esto que sobra y ahora cuando lo tenga pegado seguramente que le corte un poquito más pero prefiero pegarlo antes aquí Vamos a pasar un poquito el mechero. Ya sabéis que con estas cintas tenemos que tener un poquito de cuidado. Ahora. Pues así nos va a quedar. Bueno, pues mirad. Esta es nuestra caprichosa mini. Y súper pequeña. Es una monada. Yo la verdad es que cuando la estoy viendo terminada cada vez me gusta más. No sé, la encuentro súper súper bonita. Muy graciosa con sus pololillos, está descalcita, no se la hace como más nena, a mí me gusta un montón. Pues os voy a comentar que, solo por curiosidad, la estaba midiendo y mide 14 centímetros. Es súper, súper pequeñita, mira, 14 centímetros. Es una pequeñaja, una caprichosa, mini, mini. Me gusta un montón. Bueno, pues esta es eh, nuestra caprichosa de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, pues regale un like a mi canal que te lo agradecerá. Un beso y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Chao, amiga.